Y una sección muy esperada con el que más sabe de cine a nivel del caribe ¿Eh? este hombre no sé cómo amable logró esa hazaña que yo no pude ¿Eh? aquí está el hombre cine dalvin cómo se siente distinguido e Enfócalo para. ¡Eh! ¡Wow! Por favor, el retorno. no, no, no. El retorno, retorno no, no sí, quiere retorno. Se siente incómodo. Exigente. No, pero, Se oh, siente oh. incómodo, dique. Um, yo no sé tampoco cómo yo estoy aquí, porque en realidad, con los compromisos que yo tengo, que Amado me haya traído aquí. Amable. Amable. Sí, amable, amable. Eh, amable. ¿De dónde salió Amado? De ah, espera, De mañana. De no. mañana, lo que pasa es que tengo demasiados amigos. Mira, es que me tiene loco, ya tú sabes. Entonces, yo no sé cómo ama Amable. Eh, me convenció de traerme, y después de yo decirle que sí, yo digo, ¿qué fue lo que yo dije, Dios mío? Pero en fin, señores, después de una larga pandemia, eh, los cines ya se están abriendo, eso significa de que estamos superando este largo proceso, pero tienen que vacunarse para que todos volvamos a la normalidad. Inmediatamente tendemos un, un tema, pero yo te público, señores, saludos oh, a todos. Y, y, y, este hey, porán, porán. Y este Todos público. Eh, mi ni mi corporán. Todos mis amigos. Y este Todos. público. Yo voy a grabar. Eh. Imagínate tú, ¿por qué es el público? Yo vengo yo Estoy solo. Voy a hacer una seña ya. Yo vengo no, yo solo. Y no, no mira, por soy un momento público, me sentí importante. Me sentí sí. amado, querido. Luego miro a mi izquierda y me des la decepción. Sí, esto sabe la decepción, sí. Claro. Entonces, Black Widow, señores. Eh, una película de Marvel. Esto es, Estos acontecimientos sucedieron antes de Endgame. Por eso ella está viva. Recuerde que Endgame ella falleció. Entonces, tratamos de contar esta historia. Pero, ¿por qué es el tema de Black Widow hoy en día? Pues, es el siguiente. El streaming y el cine no van de la mano. No hay forma de que vayan de la mano. ¿Y por qué? Porque existe algo llamado la piratería. Y la comodidad para los haraganes, señores. Así, simple. Resulta de que la asociación de cines... Nacional internacional, internacional se quejó porque eh, la sala de cines eh, en su segunda semana estaba a 80% vacía, a un 80% de su segunda semana, resulta de que al esta película estrenarse en Disney+, en la, en, la, en la Prime, porque yo no entiendo cómo que lo hacen ahí, en esa plataforma, porque si usted está pagando un servicio de Disney, significa que usted no puede pagar un extra por ver el contenido de dicha, eh, vamos a decir, empresa. Entonces, hay que pagar un extra por ver las películas de esa plataforma. Para mí eso es un abuso. En otras plataformas eso no pasa. Usted tiene el acceso a todo el contenido. En vista de eso, señores, eh, la gente acudió mejor a ver la en el streaming en la plataforma y no fue al cine por la pandemia porque quizás le salía más barato porque podía ver en familia por lo que usted quiera y la piratería señores se aprovecha de los streaming ahí está Space Jam que es el siguiente tema que tenemos cuenta señores pero este tiempo corto me van a tener que eh? este tiempo no, lo corto lo que usted quiera David lo que usted quiera porque ah, no, es perfecto. interesante entonces señores la piratería, la piratería se aprovechó de esta película Black Widow y las ventas fueron muy bajas y entendieron de que fue un fracaso. Pero la, la piratearon, culpa. ¿verdad? Claro. Cuando la tienen en streaming. ¿Cómo se llama, eh? ¿El qué? ¿La película? Sí. Black Widow. Aquí, eh, escúchame que te interrumpa, cuando son idiomas, si tienen que repetirlo varias veces. Porque a veces vienen embotellados y no queremos... queremos <risa> no, no, no, pero es una, una, una, una película muy conocida, Villalona. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Black? Black Widow. Villalona le gusta hacer ah. la pose incluso de La Viuda Negra. Y Villalona es un fan, señores, de esta, de, esta, de esta película. Entonces, para cerrar el tema, para los que están criticando esta película, no, no pueden ser tan literal. Recuerden que una película que se estrena en streaming, al otro día está pirateada y todo el mundo opta por el gratis, por descargarla y la ve igual de calidad que como la tiene cualquiera en el streaming. Dice Ramón Arias, a través de Twitter, que ya en TikTok incluso están pirateando la película de Black Widow. Y por sí. Telegram ya están tanto Black Widow y Space Jam. Sí, señor, eso es increíble. Por eso le dije, el cine y el streaming no van de la mano. Por eso funciona el Blu-ray, que era la versión anterior que se usaba, por ejemplo, de, después de tres meses que una película se estrenaba en el cine, entonces tenía la gente la facilidad de... de de adquirir un DVD y reproducirla en su casa. Pero simultáneamente no funciona el streaming y el cine. No hay forma de medir si la película gustó, si se vio, si la gente andaba detrás de ella. Pasando a otro tema, señores. Space Jam 2, hay que decir dos. Eh, una película, pueden ponerse título si quieren, una película que fue recibida con odio. Con odio. porque, ¿Por espérate, qué? Porque. porque los haters de, de LeBron. Que son demasiados. Que son demasiados. Aquí hay como 10. Al igual que los fanáticos. Antes de que la película se estrenara, ya estaban hablando mal de ella. A ese nivel and, andaba esa película. Y yo entiendo de que la Space ya andó mira los haters, ¿dónde están? Mira, mira, ¿Qué, qué, ¿qué es si eso? No, película. no, papi Juan, eso es una oración que ellos van a hacer. ¿Cómo ustedes no sabe? Qué, qué, ¿Qué es eso? Señores, usted es un Jerez. Eh, hey, un... Sí, son Jerez. No, no, no, no, una imitación, no una, una, imitación segunda la segunda ah, de una segunda pero parte. Una segunda parte. Una segunda parte. Totalmente ya. diferente a la Space Jam Vieja. Muy creativo, buscarle bronce. Pues, la eh, segunda igual, parte. Igual, lo de ese hombre, un pote romano. Ay, pero con Papi Juan, con lo que dijo. Dios mío. Competencia. Yo, yo compro un revólver, mi hijo. ¿Cómo la vaina? Mira, mira. Ah, no avísenme bien, para ayudar al día. Mira, yo yo lo digo, claro, yo siempre lo he dicho, yo soy un hater de Lebron. Yo, pero ¿por, ¿por qué no? tú eres pero hater de espérate, Lebron? Espérate. ¿Por qué? Ahora, porque en... ha destrozado en números, estadísticas, eso, eso la gente deb... que tú sigues. No, no, no, eso pero, pero, ¿Qué, qué es lo que usted de... Para de... Otro día. No, no, de nuevo, de, nuevo. de nuevo. ¿qué es usted? Un ¿qué? hater de Lebron. Confirmado. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Lebron está en mi equipo, Los Ángeles Lakers. Y yo reconozco desde antes de que llegara a los lakers que LeBron es el mejor jugador de la nba ahora independientemente de ya que tiene su. Media, y uno de los no mejores de la historia no no eso es lo que los géneros no, debieron hacer reconocer valiente. que la película que esa película fue buena tuvo una buena historia tuvo buenos mensajes ¿eh? tiene mejor guión mira mira ese muchacho ¿eh? Tú eres, lo que tú eres, que tú eres acabando de la, la películas... ¿no? Película son unos ignorante, ignorantes. Son unos ignorantes. Señores, lamentable que le hayan dado ese recibimiento a una película tan buena como esa. Ahora hay que clasificar esa película. La película está buena en efectos especiales. Un guión totalmente diferente a Space Jam. Métete a TikTok donde dijo el tipo. Señores, es una ratrería lo que están haciendo la gente compartiendo esa película. Señores, cine se. Se está irrespetando respetando. Bueno, si está eso. cerrado el cine aquí, ¿cómo tú quieres que yo lo haga es, ¡Oh, ¡Oh! Escúchame a mí. No, te... cine, ¿En cuál cine tú quieres que yo lo vaya a ¿Qué ver? Qué pregunta. Señores, qué pregunta. Un aplauso, qué pregunta. <risa> Para desgracia tuya, yo tengo la respuesta. Sí, dime, dime. H HBO+, más. ahí está. Ahí uno, uno ¿Suscríbete? Uno, uno paga. 200 pesos, al mes te... ¿200 pesos? Ah, pues, présteme la suya, la cuenta. <risa> Usted ve la más. Son 200, 30, <risa> eso no le Entonces, señores. Eh, Hay películas duras en, en, en HBO Max. Más. Hay muchas películas duras. Ellos están comenzando. En inglés no me digan mi cosa. No, no, eso <risa> se traduce. Ahí tú le cambias el, okay. el idioma. No, la televisión que yo tengo, eh, tú le hablas, ponme eso en un idioma. Y ya, <risa> ¿Usted, ha, usted ha recibido un idioma exquisito. <risa> <risa> eso es terrible. Señor, entonces, eh, es lamentable eso. Que se le dé esa mala esa mala acogida a esta película. También anda eh, un meme por ahí, o anda un afiche, que la película de Jordan en el 96 vendió como 28 millones de dólares y la de Lebron vendió um, 31 millones de dólares. Es que la gente está equivocada. Sí, pero aquí tenemos pandemia. Aquí tenemos lo del streaming que hablábamos anteriormente. Señores, esta película fue pirateada. Antes se pirateaba esta película. La única forma de ver Space Jam 1 de, de Jordan era en el cine. Aquí tú la ves en TikTok, como dijo Villalona. Aquí tú la ves en HBO. Aquí tú la ves en Facebook, en los grupos de Facebook. Significa que es un público colado que la está viendo y algunos fans están acudiendo al cine. Y los cines están cerrados también. ¿Qué es lo que van a ir a ver? Y, y, ¿eh? ¿Cuál es 28? Pero que te estoy diciendo, mi hermano, que la única forma de ver la película es yendo al cine en el 96. Antes no se podía ir con celulares. A, Ese muchacho a, a, a hace una a, a casa de preguntas. ¿Tú ya estás preso? <risa> <risa> no, no, está despertando ahora porque llegó durmiendo. Ahí Estamos en ahora, pandemia. Pero... Antes, antes, atención a esto, antes los Looney Tunes eran los... Reyes de la TV. Sí, sí. ¿eh? sí, sí. Ah, esa otra ayuda también que Señores, le. Señores, claro. el de antes pesaba. Ahora no, ya está batido Ya Boboni no, no gusta. Ya desapareció. Boboni antes era, ya tú sabes. Como Entonces, la pesaba. pregunta sería: es ¿a quién fue la gente a ver en el 96? ¿A los Looney Tunes o a Michael Jordan? ¿Mm? ¿A quién? Yo nada no quiero dejarle esa reflexión a la gente. Y si yo digo otra palabra, yo creo que la voy a dañar. Claro, Ay. ¿verdad? Aquí, porque en ese tiempo esos muñequitos estaban. No, el... y Michael Jordan también estaba en su tiempo. ¿Eh? En su auge. Sí, pero ahora el que está en su tiempo es Lebron. No, no los muñequitos. ¿Tú claro. no entiendes? Porque antes de la gente grande veía a Bob bon y ¿Otra? Y, el, y ese coro. Jordan. Otra. ¿El <risa> o, o, o, otra cosa, no había antes una película, vamos a decir, de, de Karina Dul No. Que esperara como hater la película de, de Michael Jordan. Ah, sí, sí. ¿Tú estás entendiendo esto? La película no tenía un precedente, la de Jordan. Y todo el mundo, hater, no hater, amante a la lunitud, amante al cine, iba a ver la película sin discriminación. Esta la discriminan simplemente porque LeBron, para muchos, es el mejor jugador de la historia de la NBA. Para la gran mayoría de fanáticos. la gran mayoría. Señores, no, Un aplauso. ¡Un aplauso! ¿Eh? Sin un, papel, eh, sin eh, nada, un ¿ves? papel, sin nada Hablando de cine Hablando de cine Qué talento desperdiciado Dios mío, hay aquí Dios mío. Eh, Lo he hecho cualquier americanito de esos pelos finos que vengan a hablar aquí de, <risa> eh, Mira el gorro, hasta se durmió el golo, <risa> ahí, <pensando risa> Eso no eh, es lo que dije Darwin, un millón de gracias eh, y Nos vemos eh, en la eh, Lo tenemos todos los jueves por aquí que tú sabes que dejarle y deja que yo tragué yo para que ella, venga, porque ¿eh? tú veas cómo Mira, nosotros estamos aquí. La próxima semana vamos a hacer un día de, de brindis. Cada quien le toca un día de brindis porque aquí hay uno que está pasando de freco. Mm. Tú, y va a hacer los papelitos. Vamos a hacer un papelito, A este le toca el lunes, a más. Sí, porque hay uno que está de fresco trayendo cosas aquí que no. Sí, pero no. tiene que enseñarme comprobantes porque ahorita te dan unos números raros y que, oye, no, se no van son tremir. cinco días. Yo no sabía eso. No, pero yo no veo aquí. que más que lo vamos a hacer? Yo no veo ni vasito aquí. Ni vasito veo yo aquí. No, aquí es de piña. Yo no como vi aquí. Que estos son de piña, señores. Muchas gracias a nuestro hermano Darwin. Más, más gordo que cualquier. Un aplauso. Más gordo que cualquiera. Ya para despedirme, amable. Eh, ¿Recomiendes recomiende una peliculita para nosotros ¿Una hoy? peliculita? Sí, de hoy, que la, que la podamos... Yo te puedo... Ver? ¿Tada? Sí, pero tienes que irse a Higüey o a, a La Capital. ¿Sí? ¿Sí? ¿Igual a La Capital. No, no, es para la TV. Netflix para la TV, cañera. Netflix. La um, Netflix, algo que uno se quede con la boca abierta. Más de eso, uno fritico, una cosita. No, depende. de ¿Qué género? Pero que, vamos a dar más detalles. No, si yo te menciono el género que a mí me gusta, es que puede traerme problemas. <risa> hay digo una hay un código para eso, para... Para llegarle en Netflix Tengo que investigar eso con Kiko Que hay que saber de eso ¿Con quién? Con Kiko Que hay que saber de Kiko. eso Ay <ríe> Si sí, hay un código Y te ve esa película okay. Señores para Netflix Hoy ustedes podrían buscar Una película Que fue nominada a, Al Oscar incluso Con una interpretación Muy buena De Scarlett Johansson eh, Historia de un matrimonio Ah Míralo ahí Gordo. Eh, historia, historia de un matrimonio Ya Ahí está película. para Netflix Dile a Camila que compre la palomita. Sí. Que compre la palomita, Camila. Está bien. <risa> Señores, ya, ya, David, tienes que irte. Porque <risa> <eso> me <risa> no me deja, deja. <risa> Ah, gracias. No, no, espérate, espérate. Yo lo que iba a decir, amable, atención a esto. Que estos son unos malvados estos tigres. Tú sabías que esta es la única sección que no tiene bumper. <risa> ah, es verdad, Mable. Uh, ¿eh? No es el que tiene que hacer, Leo. <risa> <risa> <risa> ¿Eh? eh, tiene que hacerlo. <risa> No, tiene que venir. <susurra> ¡Wow! ¡Eh, ¡Darwin! Está con un juego pirotécnico, te vamos a poner aquí. Ya vete, señores, gracias. A, a, a nuestro hermano Darwin. ¿Eh? Darwin de cine, no todo el mundo Darwin de cine. ¿eh? Darwin de cine. Cuando él va a pagar la luz, Darwin es de cine. Uy, muchas gracias, hermano. Ay, ay, ay. Tienes que hacerme un buen pesito por ahí, te voy a llamar. No hay un peso para que te vayas haciendo. La... Ya sabes.